Entonces van a traer un resumen de cada uno de los ecosistemas Y en equipo traerán la maqueta que les haya tocado, ¿ok? Minecraft, Minecraft ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Acaso crees que lo que les estoy diciendo es motivo de burla? No, maestra, claro que no Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft Pues a mí me parece que solo te estás burlando <risa> Es que no entiendo por qué hiciste esos ruidos extraños en clase. No sé, mamá, de repente se me salió. Te estoy diciendo la verdad. Minecraft. Minecraft. Sigue haciéndote el chistosito, Ángel. Te vas a ir a tu cuarto toda la tarde y no vas a salir de ahí. Pero, mamá. Pero nada. Te vas a tu cuarto y no sales de ahí hasta que yo te diga. Minecraft. Minecraft. Su mamá ya me había hablado mucho de ustedes. Tú debes ser Ángel. Tu mamá me contó que te encanta. Minecraft. Te encanta. Minecraft. Incluso que eres el mejor del equipo, entonces te traje este balón. Yo no quiero ir a ningún lado. Yo quiero estar con mi papá. Minecraft. Minecraft. Mi amor. Acuérdate que papá no puede este fin de semana. Quítate, perra. No me pasa nada. Y no voy a ir a ningún lado. Minecraft. Minecraft. Minecraft. Minecraft. Minecraft. Jugando Minecraft, pero tengo que saltar Cosas que debería tener Minecraft Oye, ¿por qué mejor no te... Cosas que no sabías de Minecraft? Oye, sí sabes que todavía no es Navidad, ¿verdad? Pero a mí me gusta la Navidad Ok, ya me voy ¿Tú sigue con lo que estabas haciendo? Si haces una fila de bloques de alma en el agua Podrás navegar... ¡Madre mía! güey! Señora, su hijo tiene el síndrome de... ¡Madre! Es un trastorno neurológico que se caracteriza por muchos tics motores y fónicos completamente involuntarios. Pero me imagino que habrá algún medicamento que pueda curar lo que tiene mi hijo. Hay un tratamiento paliativo, pero el síndrome No tiene cura. Hey Creeper. Uh,